Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, hoy un poquito antes, ¿por qué? Porque juega Argentina, y hay que animar, hay que animar a Argentina. Yo ya, algunos iréis con croacia pues ya lo siento, yo lo siento, pero voy con Argentina. Bien, dicho esto, cada uno que vaya con quien le salga del mino, como siempre, ármate de libros y vencerás, son las mejores armas para la lucha de la vida esto es de un anónimo, no es mío, evidentemente eh, no soy, no, no, no, llego a tanto no llego a tanto, llego a algo, pero a tanto no y la verdad es que es totalmente cierto, pero los libros son para leerlos, no son para tenerlos ahí eh, yo, todos de vez en cuando los abandonamos dejamos de leer de una forma o de otra al final yo creo que los que somos más culos inquietos, aunque no tengamos los libros tal cual ahí, estamos todo el día leyendo, todo el día aprendiendo y eso es lo que nos hace, creo que cada día eh, mejoras, mejores eh, decía Michael Jordan que había fallado más de 9.000 tiros en toda su carrera, que había perdido casi 300 partidos, que 26 veces habían confiado en él para coger el tiro que ganaba el partido y lo había fallado, que había fallado una y otra vez en su vida, pero que nunca se había dado por vencido. Y es por eso que él había tenido éxito en la vida. Es decir, moraleja. El que se levanta tiene la posibilidad de continuar, el que no se levanta, Venga, vamos a ver algo súper interesante, de momento el Powell Ranger y la maldición de los mercados. <ríe> es que claro, eh, intentan con la subida de tipo de interés, pues que los mercados también vayan un poco más abajo, controlar todo ese gasto y no hay manera, aunque yo tampoco me fío demasiado de esta subida acompañada, porque vamos a ver, acompañada de, de, de esa bajada del IPC al 7.1%, aunque vamos a ver eh, mañana qué es lo que dicen. Esto les puede dar alas a más de lo que pensamos para intentar controlarla más rápido. Porque 7,1, a ver, evidentemente ha subido menos, no ha bajado, ha subido menos, tener muy en cuenta esto, pero se va controlando, eso está bastante bien. No ha bajado del 7, que hubiera sido espectacular. Hubiera hecho un cataplón al mercado hacia arriba tremendo. Pero bueno, vamos a ver... Una cosa que ha pasado tres veces en la historia de Bitcoin nada más. Estamos en la tercera, pero ¿cómo se solventó esto veces anteriores? Hay algo que es bastante curioso y si se cumpliera ahora, ¡guau! Ojo, venga, vamos a verlo, comenzamos. campanita ah, Ahora sí. Bien, pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Interesante. La SEC acusa al ex CEO de FTX de estafar a los inversores un día después de su arresto. O sea, seguro lo han arrestado, te acuso. Ahí va. Y antes no. Pero bueno, a ver, ¿esto qué pasa? ¿Qué pensaban? ¿Que iba a salir corriendo si tampoco tenía muchos sitios donde esconderse? Joder. Ahora... Estafador. Madre mía. En fin, los retiros diarios de Binance superan los 500 millones de dólares, mientras CZ afirma que el food nos ayuda a crecer. Evidentemente, todas estas cosas, al final, bueno, a Binance, si tienes un negocio bien estructurado, no tiene por qué afectarle. Es decir, uh, tu exchange va a seguir siendo el más grande, de momento, porque va por volumen. Pero si tu negocio, que es la comisión, entre el que lo que entra y lo que sale eh, es ese realmente no como ha pasado por ejemplo con FTX que ese dinero se lo ha llevado eh, bueno pues entonces si tú no manejas los fondos de clientes si tú estás haciendo las cosas correctamente que tú, a ver, evidentemente es una faena que factures menos y todas estas cosas, porque si tienes menos capital normalmente vas a tener también menos eh, comisiones que llevarte pero eh, él también dijo hace bien poco que reco recomendaba tener el dinero en ledgers. Bueno, pues eso está bien. No sé qué, qué podía pensar que iba a hacer la gente. <ríe> Sacarlo al Ledger, es lo lógico. En fin, eh, de todas formas, como norma general, por muy bien que vayan los mercados, lo ideal es tenerlo en el Ledger, a excepción de lo que vayas a estar manejando. Y a partir de así no te lo estarán fastidiando y ni, ni, ni cosas parecidas. Hay gente que está hablando de bueno, que puede pasar algo muy gordo con Binance y demás, yo creo que la, esa acusación del año 18 aquí por ahí es un poquito de payasada, es una cortina de humo y punto pelota ya veremos a ver qué pasa Todo no sabemos la realidad de lo que puede pasar, bueno, Bitcoin no sé si lo tengo por aquí o lo tengo por aquí yo creo que lo tengo por aquí, por aquí, bueno estamos en un punto, ya sabéis que perdimos la media de 200 la, en este caso incluso la perdimos, la hemos retesteado y nos hemos ido para abajo el siguiente objetivo es volver a testearla. ¿Vale? Está en la zona de los 25.000 aproximadamente. 24.000... A ver, a ver si me deja medirlo bien. 24.362, más o menos. Si conseguimos ir a testearla, bueno, pues estaría bastante bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como veis, ya tuvimos la curso de la media de 50 en semana con la de 100 y estamos yendo a buscar la de 200. ¿Qué pasó la última vez? que hizo esto? Mm, vamos a verlo. ¿Por qué? En el ciclo anterior, esto no se dio, es decir, veis que la media de 50 bajó, cruzó la de 100, correcto, correcto, pero muy lejos, muy muy lejos de la de 200. ¿Pero qué pasó anteriormente? ¿Pasó algo diferente? Pues, pues sí, sí pasó algo diferente, y sí que estuvimos en precio por debajo vale, de la media de 200 un tiempecito, una y dos semanas. Bueno, aquí cerramos... ...una semana por debajo, dos semanas por debajo... ...a la tercera fue la vencida y nos fuimos ya para arriba... ...de hecho justo, el cuerpo de la vela eh, estaba ahí en la media de 200... ...pero bueno, tampoco es una cuestión de que esté muy justo, menos justo, más justo... ...pero a lo que íbamos es que tuvimos un cruce de la media de 200... ...la de 50 atravesó absolutamente todas... ...y estuvo a punto de pegarse a la media de 200 a partir de aquí... ...¿qué le hizo? le hizo la cobra... Y, wow, y se fue para arriba con todo el mercado para arriba. ¿Quiere decir que esta vez va a pasar lo mismo? Hombre, pues no, no quiere decir esto ni mucho menos. Vamos a rehacer el gráfico. Pero, oye, ojalá estaría bastante bien que a media, ahora a la media de 50 se diese la vuelta y empieces a subir. ¿Por qué debería o por qué podría hacer la media de 50 eso, darse la vuelta y empezar a subir? Porque el precio suba. ¿Para que pase eso, qué tiene que pasar? Pues que ya, ya, el precio tiene que irse por encima de la media de 200. Inclusive por encima de la media de 50. Porque tener en cuenta que estos son 50 ciclos, es decir, 50 semanas. La media de 50 semanas está empezando a frenarse gracias a esta zona. Pero claro, de aquí no son 50 semanas, aquí tendremos como 20 25, como mucho. ¿Vale? Entonces, claro, eh, necesitamos otras 25 para que esto no siga bajando la velocidad que está bajando. Está 3, estábamos está, como un cuchillo. Tiene pinta de que va a haber cruce. Igual que tenemos un cruce dorado, tenemos un cruce de mierda, un cruce muy oscuro, un cruce muy negro, que es este. Precisamente este, la de 50 con la de 200, es un cruce bastante negro. Personalmente, pienso que si el cruce se da... Justo lo que va a hacer el precio va a ser todo lo contrario Es decir, ya va a estar descontado ese cruce Y cuando se dé, empezaremos a darnos la vuelta ¿Quiere decir esto que mientras tanto no nos podemos dar la vuelta? Por supuesto que podemos darnos la vuelta Ya, en cualquier momento Pero el mercado es el que manda Y el Power Ranger de momento está controlando la inflación Cosa que es buena Pero tenemos que esperar a ver si mañana dice algo Sobre soltar liquidez tienen que recuperar liquidez, es decir, van a soltar bonos y las mierdas que tienen compradas para coger liquidez y dejar de perder dinero, porque está perdiendo dinero la, la FED en ese aspecto. Recordar que es un ente privado, que no es un ente público. Entonces, bueno, a ver qué dice mañana. Es muy interesante. Si empiezan a recortar la siguiente vez, que es, si no me equivoco es el 30, 31 de enero, 1 de febrero, la próxima vez que haya una reunión del FON, en vez de un 50, sube en 0.25, aunque no sabemos lo que va a subir mañana, creemos que un 0.50, bueno, pues todo esto podría ayudar a que el mercado empezase a ser, es decir, que... Eh, a la vez que empieza una recesión, que el mercado pueda empezar a subir. Podría ser, pero luego vienen los resultados de las empresas. Los resultados empresariales de final de año y los primeros que haya a lo largo del 23 van a marcar muy mucho toda la primera mitad del año. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahí tenemos que estar muy, muy atentos, ¿vale? Aparte de la recuperación de liquidez que pueda hablar la FED. Que es lo que hundió los mercados en el 18, recordarlo. Recordar que lo que hundió los mercados en el año 18 fue que la FED dijo «Necesito recuperar liquidez». Os meto a vosotros los bonos, no los renuevo, adiós. Y eso hizo que el mercado hiciese, boom, el SP500 un 20%, Bitcoin, ya lo sabéis. El que no, que lo mire. ¿Qué pasó en noviembre del 18? Bien, dicho esto, bueno, pues muy buen movimiento de Bitcoin. Vámonos a verlo a la gráfica que estábamos eh, viendo. La línea roja, por fin, la hemos roto al alza. ¿Qué toca? Justo hemos tocado zona de resistencia. Vais ¿Vale? Estos máximos que hay aquí... Bueno, pues ahora toca hacer banderita. Si hacemos banderita, conseguiremos que... Bueno, pues que la presión del RSI en cuatro horas, que está en una sobrecompra importante, se baje un poquito, y la presión también del RSI en una hora que está muy, muy alto, ¿vale? Debe de, de reposar un poquito, también baje, se relaje un poco. Creo que... Eh, vamos a verlo en una hora, más o menos, la zona de... Uh, aquí. Pom. Más o menos 17.500, ¿vale? Debería ser una zona de soporte entre la zona de 17.500 y eh, la zona de 17.400. 17.400, 17.500 debería de ser una zona de parada, paradiña, paradirulí. parada, paradeña paradirola. <risa> que están, como han dicho, que la, la rumba catalana hay que, hay que hacerla también así, protegerla y esas cosas. Pues oye, me parece bien. Pues vamos a darle un aire también al vídeo. Bien, eh, dicho esto, Bitcoin bien, haciendo esa banderita, lo que le tocará hacer. Vamos a la espera de las noticias de mañana. Estamos en una semana muy convulsa y tampoco podemos darle mucha chicha Ethereum, por su parte. Vamos a ver si nos carga la gráfica que me tiene negro hoy un poquito el navegador. Me encontré esta mañana que el ordenador había hecho puff y se había reiniciado solo y estas cosas que, que tienen muchas veces las máquinas. Eh, te, estamos en la rebelión de las máquinas pero bueno, Ethereum está haciendo un buen día quizás mejor, un poquito para mi modo de ver de, de cómo lo está haciendo un poquito mejor Bitcoin eh, Ethereum se está retrocediendo a, a zonas de soporte un poquito más rápido pero bueno, también es normal no puede llevar siempre Ethereum la, la voz cantante, ya sería la pera limonera ¿no? bien, por otra parte el total, mar, mía, el total Market bien, está más o menos a la par con Ethereum y Bitcoin mmm, más yéndose a la zona de Bitcoin, pero cosa importante que ha pasado hoy, como está pasando con el resto de valores, que la zona de 50% RSI la estamos pasando. A ver si cerramos por encima y aunque luego bajemos a apoyarnos en ella, que nos mantengamos por encima. La diferencia en estar en esta zona aquí debajo o en esta zona aquí encima es enorme. Es enorme. ¿Por qué? Porque estar lateral con dientes de sierra en la parte inferior es enorme. ¿Veis cómo los mínimos van bajando y los máximos también estaban bajando? Pues estar en las mismas condiciones haciendo dientes de sierra por encima de 50 significa estar lateralizando pero con mínimos y máximos ascendentes poquito a poquito. Eso es acumular dinero en una zona, pero oye, como que un poquito de alza y lo que queremos es a ver si en estas navidades turrón de chocolate y hacen algo... Hacer algo el mercado un poquito decente porque de verdad que llevamos un fin de año que es para pegarse cuatro tiros, sobre todo de aburrimiento. Ayer que dije, dominancia de Bitcoin, pum, para arriba, pim, pam. Pues hoy, claro, evidentemente con el pepinazo que ha pegado el mercado, de momento a la línea de tendencia. plus perfecto. Vamos a ver cómo cierra, que es lo interesante. Siguiente objetivo. Tenemos punto de pivote aquí, aquí, aquí, en toda esa zona, en la zona de aproximadamente, vamos a darle una media de 41, entre, entre los 41, eh, 8 y los 42, ¿vale? Toda esa zona es una zona en la que, bueno, pues debería de, de parar la subida en caso de que se escape ya de la línea de tendencia, cosa que es un poquito complicada. Si se escapa hasta ahí, ¿qué hará? Posiblemente hará un pullback, pero piano. Si el mercado, tener en cuenta que se acelera y tenemos dos o tres días de un boom, vale, esto posiblemente mañana baje. ¿Por qué? Porque la confianza en el mercado hace que también entre más dinero en las altcoins. Oye, el mercado está bien, Bitcoin está bien, está esto súper guay, vamos a meter un poquito en las altcoins. ¿Por qué? Porque las altcoins, cuando Bitcoin sube un 5%, las altcoins suben un 10, un 12, un 15. Se disparan más sobre todo esas principales que ya sabemos que bueno pues que estaban en buena posición de salida hostis pues por eso bajará posiblemente mañana un poquito la dominancia de bitcoin en favor de las altcoins dinerito a las altcoins entre comillas vamos a ver que sea así por otra parte je, je, je, vamos a ver qué narices me quiere cargar nada de esto en el mercado esto es Bitcoin, stamp, no, esto no, no es lo que busco, Ya eso ya lo habíamos visto, pero vamos a ver aquí, vamos a buscar, eh, a ver si me quiere dar los pares de las altcoins contra el USD, que es lo que sí quiero ver, ¿vale? ¿por qué? Porque tenemos un poquito de todo, pero bastante de, bueno, si a coin, que bueno, ya sabemos que si a, voy a decir una burrada, eh, esto es bueno, yo no lo tocaría, hay mucha gente que se equivoca yo creo que se equivoca. La experiencia me dice que se equivoca muchísimo. Que dice, bueno, voy a entrar en este valor porque con que suba un céntimo yo gano mucho dinero. Y si baja un céntimo, pierdes un cojón. Y hasta que consigues recuperar ese céntimo que tú pensabas que iba a ganar, te ha dejado pillado. Mucho cuidado con esto. Mejor ir a valores más seguros que aunque, tened en cuenta que vamos a porcentajes. Lo explicaba el otro día en un vídeo. No vamos a precio. Vamos a porcentajes. Entonces, un valor que sea mejor, que se mueva también y que, eh, aunque entres con menos entres con esa cantidad de dinero, 100, 100 dólares y esos 100 dólares resulta que, joder, en Bitcoin parecen muy poquito porque son cero ¿vale? Y sin embargo, en siacoin parecen mucho, pero en siacoin te bajan un céntimo y te han fundido las pilas. De verdad, no hagáis eso. Haced cada uno lo que queráis, pero yo ya me dije a mí mismo un día, me mira el pijo y dije, no vuelvas a hacer eso. Y no lo he vuelto a hacer porque es una cagada, pero bien cagada. Eh, bueno, Phantom está por aquí, un 4,62. Los Presearch, dinero gratis, un 4,45. Muy bien, en 4 centavos de dólar. Fantástico. AVAX también. AVAX creo que es una de las llamadas también a hacer algo en el próximo ciclo. Veremos a ver cómo, cómo va la cosa. DOT, por supuesto que sí. NIAR, bla, está por ahí, bla. Eh, trias bastante bien, bueno, y Ethereum eh, contra el dólar y Bitcoin contra el dólar, que ya los hemos visto bien, bien, bien, bien por el movimiento de mercado, no me quiero enrollar porque sé que es mucho, estáis pendientes del partido, y otra vez eh, resulta que hayas publicado dinero el vídeo con el partido, pues no, hoy lo voy a publicar un poquito antes para que lo veáis antes del partido, y el que lo quiera, que lo vea después. El SP500, estamos, estamos en cuatro horas, pues igual, ha hecho la subida correspondiente. Vamos a ponernos en diario para que no nos, no nos engañe demasiado la cosa. ¿Por qué? Hasta ahí, pues, BTC. Esto no es lo que yo quería ver. Es que tengo esta pestaña que es para el SP500, pero como me ha reiniciado todo, me ha hecho polvo y me da lo que quiere. Vamos al SP500, venga, que lo tengo por aquí. Y es que lo tenemos que seguir por una sencilla razón. Fijaros cómo. Eh, esto era lo que quería yo ver. ¿Ves cómo ha intentado atravesar la línea de tendencia? ¿Sí? Tacatás. Y se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque hasta que Powell no hable, y vamos a ver qué sabe la gente que ha hecho esto de lo que puede decir Powell mañana, porque os recuerdo que hoy están reunidos. Hasta mañana no hablan. Pero hoy. Están reunidos y a, acaban de salir, o si no saldrán en breve, de la reunión. Y van soltando pinceladas que les van dando a los, a, bueno, digamos a sus periodistas de confianza. Aunque ya se lo habrían dado desde ayer. Entonces, esto está muy bien. El movimiento que hemos hecho en diario, muy bonito. Pero fijaros, vamos a ponerlo inclusive en una hora, para que veáis. Una, dos, tres y cuatro horas. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Desde qué hora? Fijaros, desde la hora... Bruja, desde la hora que se ha dado el, el dato, dos y media, esta es la, la vela de las tres, de 2 a 3, y pa, pa, pa, pa, pa, para abajo, siendo un dato positivo, hay amigos, a ver la que nos va a liar Powell mañana, o simplemente están especulando, jugando con la gente, que a pesar de tener un buen dato, ¡pum! nos vamos para abajo, y a partir de ahí, vamos a ver si el rebote es bueno eh, mañana con los datos que de Powell. Es complicado. La verdad es que es un mercado que está bastante complicado. Hay muchísima incertidumbre y eh, vamos a ver qué noticias nos dan. Fijaros en cuatro horas cómo está abrazando ya la vela de una a la otra. Pues es posible que con esto lo normal es que nos vengamos otra vez a la zona de los 3.900, 3.920. Si pincha en la zona del soporte... Bueno, pues 3.900 tampoco estaría mal, pero mañana puede volver al alza. Mucho cuidado con esto. Inclusive también podría venirse un poquito más abajo. ¿Esto qué va a pasar con, con Bitcoin si el mercado sigue así? Pues lo que he dicho, pues que por lo menos la zona de los eh, 17.400 es bastante factible. O la, forma en la, en la, la zona en la, de la línea roja en la que hemos estado luchando de los 17.150. A partir de aquí, cada uno que vaya tomando las decisiones que quiera y... O para Argentina, a ver si sacamos algo en claro. Como digo siempre, invertir con mucha cautela <ríe> y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.